Buenas tardes. Eh, realmente es un honor estar acá y en, un, en una conferencia tan interesante, sobre todo un conversatorio tan interesante que ni siquiera se ha realizado en Guatemala. ¿verdad? O sea, es un debate en el cual me metí durante varios días a leer y a leer para poder entender y darle un poco de, de forma a algo que ni siquiera los mismos guatemaltecos hemos logrado eh, compendiar o, o, o, o establecer ciertos parámetros para discutir este tema, ¿verdad? El, el título que, pues, sugerí para esta actividad tiene una en nuestra afinidad de plagiar títulos clásicos como una especie de, de, de modelo karaoke posutópico. <risa> Era punto y línea sobre el altiplano. Hace unos seis, siete años, eh, pues, escribí algo sobre los artistas jóvenes. Eh, para una revista en, en Dominicana Que ya no me recuerdo cómo se llamaba Y tenía este título Punto y línea sobre el altiplano Precisamente porque la noción que tenemos De la vanguardia occidental surge a partir De ese análisis teórico de Kandinsky de Punto y línea sobre el plano ¿verdad? El altiplano es la parte digamos occidental De Guatemala eh, Montañosa eh, Con una regambre profundamente digamos eh, Indígena En Guatemala conviven 22 etnias eh, y una innumerable cantidad de idiomas Y en el altiplano se localizan La mayor parte de, de, de estos grupos étnicos Entonces, eh, lo que nombramos como altiplano No es más que la parte montañosa Donde conviven, digamos, las comunidades Más grandes eh, de población cachiquel De población quiché De población sutujil Mam, popcomam y, y, y bueno, y canjovales Y, y, y bastante, ¿no? La verdad, eh, Creo que lo de hoy va a ser el inicio de una discusión mucho más amplia, que espero que pueda desarrollarse en Guatemala con una apertura tal como la que se está dando acá, ¿verdad? entre, entre tanta gente interesada en el tema del arte centroamericano. Y bueno, quiero iniciar presentando al panel. Sandra Monterroso es una artista visual, ¿verdad?, Empezamos eh, a, a, a finales de los años 90 con, eh, con Sandra en los proyectos de Octubre Azul, de, de Arte Urbano. Eh, ella ha estado inmersa el, eh, desde la academia, la Universidad Rafael Landívar, eh, tanto como docente como también como gestora cultural dentro de la misma academia, como diseñadora, como artista, una artista talentosísima. Ella va a exponer eh, en unos minutos su, su trabajo y su, y, su, y su punto de, de, de, de visión, ¿verdad?, tenemos a Ángel Pollón, reconocido artista también eh, de origen cachiquel, eh, nace en Comalapa, en, en San Juan Comalapa, y desde ahí tiene una plataforma también de visibilización de los artistas jóvenes, de los artistas emergentes de la región. Tiene un espacio que se llama Casa Adobe, donde se regeneran diálogos y se generan discusiones muy interesantes, además de que pues... Eh, Ángel eh, eh, y su hermano son artistas sumamente reconocidos en el, en el panorama de, del arte contemporáneo guatemalteco Y Benvenuto Chavajay, también artista, él viene de la región que está alrededor del lago de Atitlán Que se llama San Pedro la Laguna, es un municipio con gran tradición de arte Y, y, y, y, y, y bueno, es uno de los artistas más pujantes creo que en Centroamérica Un intelectual, eh, una persona con una profundidad de análisis Increíble, eh, tengo el privilegio de trabajar con él en el Ministerio de Cultura donde yo laboro que es en Proyecto Crea Que es una plataforma para ayudar a artistas emergentes y los proyectos que de alguna forma eh, el gobierno no entiende <ríe> eh, <ríe> Y bueno, la verdad es que al principio habíamos discutido mucho tengo pues también el enorme eh, honor de trabajar con santiago olmo en la en la en el equipo de curadores eh, que estamos armando la, la, la Bienal al país y bueno con santiago hemos tenido varias eh, conversaciones referentes a lo que está pasando ahorita en guatemala eh, y parte de esas conversaciones dieron como resultado esta discusión que hoy vamos a tener, esta, esta conversación que, que hoy vamos a tener para poder dilucidar un poco algo que ni siquiera nosotros mismos hemos podido clarificar, ¿verdad? Entonces, es complicado, así que ojalá que nos alcance el tiempo para poder hablar y presentar el trabajo de los artistas. Quiero comenzar con el inicio de la convergencia de los que estamos acá sentados. Nosotros... Eh, Asumimos un papel en, en un país, en una época en la cual eh, obviamente las instituciones culturales no existen, donde eh, la visión tampoco eh, estatal ni y la visión que existe alrededor de, de, de, de la planificación sobre la cultura no, no, no, no, no existe como tal. Entonces, eh, tomamos, el, eh, tomamos la, la, el compromiso de organizar nuestras propias actividades y crear nuestros propios escenarios. Eh, los primeros se desarrollaron en el centro de la ciudad de Guatemala, en los festivales de arte urbano, que dieron como resultado un festival en el cual trabajamos con Rosina eh, Casali, que se llama Octubre Azul. Eh, también en otro espacio donde coincidí también con Rosina, que se llama eh, eh, eh, Coloquia, que yo dirigí durante sus últimos cuatro años. Y otro espacio donde también coincidimos con Rosina, que se llama Jóvenes Creadores Bancafé. Esos tres fueron los escenarios de principios del año 2000 donde, converg donde convergi convergimos, ¿sí? No, ¿sí? No. Eh, donde coincidimos varios de los artistas que, que estamos eh, en la escena eh, actual del arte guatemalteco. Se trataba primero de crear lo que era esa ilusión de la posguerra, ¿verdad? una posguerra que pues, recién se habían firmado los acuerdos de paz, había una especie de leve, muy leve idea de optimismo, ¿verdad? Entonces eh, nos colocaron con ese marbete tan eh, erróneo, ¿verdad?, de, de, de artistas de la posguerra, precisamente porque empezaban a darse las primeras manifestaciones como en la movida madrileña, ¿verdad?, donde empezó a aflorar con toda la libertad un montón de, de, de expresiones culturales y de puntos de, de convergencia. Entonces, que... que, que en, que tenían, por ejemplo, epicentros como Coloquia, como Casa Bizarra, en la cual yo, yo fui miembro, eh, jóvenes creadores, Bancafé, que era una, un banco que se robó un montón de dinero, pero que en ese momento fue una, un punto de. una plataforma para artistas, para artistas contemporáneos muy importantes. Aquí está Adrián Lorenzana y, y está Rosina, que trabajaron en ese proyecto, pero que fue como un puntal en su momento para. Como la, la primera manifestación donde estuvo Aníbal López, estuvo Regina Galindo, salió, eh, salió eh, Fernando Pollón, eh, hermano de Ángel, pues yo también pues, estuve involucrado en esto, pero fue realmente una, un antecedente muy importante. Eh, en Octubre Azul, que fue una actividad que se desarrolló en el Centro Histórico y donde participaron los artistas que estamos acá, fue donde coincidimos con Benvenuto Chavajay. Benvenuto entonces hizo una pieza muy interesante que era recorrer toda la ciudad de Guatemala caminando, ¿verdad? Como una especie de reconocimiento del territorio de la ciudad, como el que hacen los migrantes internos que vienen del interior del país a la, a, a la ciudad a buscar trabajo o a, o a buscar una, una mejor forma de vida. Eh, luego, pues coincidimos con, con Ángel en coloquia, en una actividad que se llamaba Play, que era la primera vez que, en la cual queríamos hablar sobre el tema de lo superficial y eh, la idea era convocar artistas que no solamente fueran los, los de la escena de, de la ciudad, sino que también desplazarnos hacia el interior de la República y ver lo que estaba sucediendo. Eh, con el, en el caso de, de Sandra, eh, nos conocimos en un proyecto que se llama PAI, en el cual estaba involucrada con Darío Escobar eh, y, quien, y, y creo que Regina también hizo la, la primera acción ahí. Y, y también venía de, una, de, digamos de, de actividades que están relacionadas con, con el diseño dentro, de la, dentro de, de la misma universidad y así surgió este grupo eh, que, que armó diversas actividades. Eh, estoy tratando de ser lo más resumido posible. Eh, quisiera hablar un poco sobre las referencias eh, de, de, de estos tres artistas. San Juan Comalapa es una región de una tradición paisajística y de, y de, y de pintores, ¿verdad? O sea, de, de coloristas. Eh, Ángel viene a ser como una especie de ruptura muy importante dentro de esa tradición, ¿verdad? En el caso de San Pedro, la Laguna también viene de una tradición de paisaje donde Benvenuto, de alguna forma, ahora es como uno de los iconos fundamentales, o sea, el santo del pueblo está esculpido por Benvenuto y eso es. Para un artista contemporáneo que realice una pieza y una intervención de tal tipo, de tal importancia dentro, de, dentro del pueblo, es sumamente in, interesante. En el caso de Sandra, Sandra viene de, bueno, creo que tu, que, que, que tu, que tu abuela es de la parte norte del país, ¿verdad? Es eh, la parte Cobán y, y todo esto pero Sandra, la vez pasada estábamos viendo un trabajo documental que ella realiza con las mujeres de esa, de esa misma comunidad, que yo creo que vamos a, a empezar a hablar. Eh, yo quisiera que, previo a, a, a hacer preguntas, eh, cada uno mostrara su, su, su trabajo, y empezando por Sandra, quisiera, hay una presentación acá, quisiera que, la, que, que compartieras un poco lo, lo que es todo esto para ponerlos en contexto.